¿Socialismo o barbarie? Hace más de 100 años que Rosa Luxemburgo pronunció estas palabras. Pero 100 años después, estas palabras tienen mayor vigencia que nunca. 100 años después, estas palabras resuenan con más fuerza que nunca. Vivimos una crisis sin precedentes, una crisis de proporciones históricas, una crisis múltiple civilizacional, generada por un sistema, el capitalismo, que está conduciendo al planeta, a la vida y a la especie humana misma, al colapso ecológico, climático, energético, biológico y nuclear. Algo que, como diría Naomi Klein, lo cambia todo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cien años después, esta... Sigue siendo la pregunta fundamental. La respuesta nos la da el lema de este Congreso. Paz, pan y rosas. Paz. Hay que parar la guerra de Ucrania. Decimos no a la invasión rusa de Ucrania. Decimos no al intento de sojuzgar a todo un pueblo mediante la fuerza de las armas. Pero decimos no igualmente a la escalada militar y al intento de alargar ese conflicto por parte de Estados Unidos, de la OTAN y de una Unión Europea convertida en triste colonia política y militar de aquellas. Por eso les decimos, paren la guerra, siéntense a hablar y den una solución negociada y diplomática a ese conflicto. ¡Háganlo ya! ¡Pan! Hay que garantizar el bienestar material de la clase trabajadora. Hay que garantizar condiciones de existencia dignas a las mayorías sociales. Y hay que abordar un reparto radical de la riqueza, porque la alternativa es un empobrecimiento generalizado. Empobrecimiento que está siendo convenientemente instrumentalizado por la extrema derecha para enfrentar a los penúltimos con los últimos y para blindar el statu quo. Así, hay que intervenir el mercado energético y el mercado inmobiliario. Hay que elevar los salarios y las pensiones. Hay que reforzar los servicios públicos. Hay que elevar el salario mínimo interprofesional y la renta, garantía de ingresos. Hay que reordenar completamente la política de inversiones y destinarlas a financiar la impostergable, la imprescindible transición ecosocial. Hay que impedir por todos los medios que las empresas, que las grandes empresas repartan dividendos en esta situación y hay que abordar una reforma fiscal en profundidad que haga de una vez por todas que paguen más quienes más tienen. Porque esta crisis no la pueden volver a pagar las de siempre. Porque la paz, como decía ayer el compañero de Senegal, es mucho más que la ausencia de la guerra. Porque la paz exige seguridad, una seguridad integral. Exige garantizar los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora y de las mayorías populares. Porque, como dijo Nelson Mandela, si uno tiene hambre y no hay pan, si uno está enfermo y no hay hospitales, puede que haya parlamentos, puede que haya elecciones, pero difícilmente podrá decirse que hay democracia. Y, Rosas, tenemos que abordar urgentemente una transformación radical del modo de producción, distribución y consumo. Tenemos que abordar urgentemente... Una transición ecosocial. Necesitamos una nueva civilización. Una civilización que ponga la vida y su cuidado en el centro. Una civilización que garantice vidas dignas de ser vividas. Una civilización que deje de, de pelearse con el planeta y que, por lo tanto, reduzca, redimensione y adecue su metabolismo socioeconómico a la capacidad de carga del planeta. Necesitamos una civilización que desligue que desligue el concepto de bienestar y de desarrollo del crecimiento del Producto Interior Bruto. Una civilización, en definitiva, que recaracterice y resignifique el propio concepto de felicidad. Porque está visto, y así hemos podido comprobarlo durante la pandemia, que allí donde impera la lógica del capital que allí donde impera la lógica del lucro privado, allí donde se privatiza y precariza y allí donde las instituciones renuncian a su deber de cuidarla, la vida retrocede cuando no desaparece. Y necesitamos soberanía, soberanía para los pueblos, en tanto que sinónimo de capacidad política, de poder político para poder abordar esa transformación, esa transición ecosocial. Porque la mayor aportación que pueden hacer los pueblos a la construcción de esa necesaria alternativa global es avanzar en sus propios procesos de emancipación nacional y social. Termino. Vivimos un tiempo histórico, una tesitura, coyuntura histórica, plagada de riesgos y amenazas. Pero este tiempo histórico también encierra grandes oportunidades. Porque también son de este tiempo histórico, también pertenecen a este tiempo histórico las victorias de Lula, de Boric o de Petro en América Latina. También pertenecen a este tiempo histórico la victoria del Sinn Féin en Irlanda. El reforzamiento de los soberanismos de izquierda a lo largo y ancho de Europa. La fuerza del movimiento feminista del movimiento ecologista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por lo tanto, ambición, ambición, ambición. Hay que dar esa batalla con la ambición de quien sabe que es posible cambiar las cosas, que es posible cambiar el rumbo de la historia. Pero sobre todo hay que dar esa batalla con vocación y con una clara estrategia de poder. No son tiempos de repliegue sino de disputar el poder en todas las esferas de la sociedad, tanto en la calle como en las instituciones. La izquierda no nació para hacer discursos autorreferenciales. La izquierda no nació para encastillarse en una posición de confort político ideológico. La izquierda no nació para ser eterno contrapoder. La izquierda nació para conquistar el poder y ponerlo al servicio de la superación de toda opresión Dominación y explotación. No, la izquierda no nació para resistir, ni siquiera para responder. Nacimos para ganar y vamos a ganar. Viva la lucha de los trabajadores y los pueblos del mundo. Thank you very much.